Campeones de League of Legends en 10 segundos. Urgot, cuando sus patas brillan hace daño extra, tira esto, Se pone a disparar, que aplica la pasiva, se pone un escudo y cambia de lugar con vos. Tiene un gancho gigante. Y se le pega algo con menos del 20% de la vida, lo puede comer. Si querés que tu campeón favorito salga en un video, escribirlo en los comentarios.